Hola amigos del canal, hoy vamos a probar el juego este que se llama She Follow. No sé de qué va. ¡A por él! Encuentra el apartamento. Bien, pues empezamos. y dice que encontremos un apartamento. Ok, este es el apartamento pues, Iba a empezar por orden Pero tenía la banda de la policía pues, O de estar ahí De no entrar, pues ya está Hemos entrado Busco alrededor alguna evidencia No sé lo que ha dicho Aquí dice una instrucción a la izquierda Que inspeccione la pintura bueno, a ver. Extraño gusto del arte. Pues la verdad que sí. Parece un monstruo comiéndose a alguien. Ay, horrible. Ah, mira. Mm, dice que miramos alrededor buscando más cosas. Parece que son algunos archivos interesantes. Vale. Busca alrededor para encontrar más pistas. Eh, nos lo da hecho. Ya, entonces, vale. Hace dos semanas y está, alguien me ha estado siguiendo. No tengo ni idea de lo que quiere y no sé qué. Voy a leer rápido. Entonces, igual. He contactado a la policía y no sé qué. Y ya está. Que quien sea sabe que lo estaban persiguiendo. O sea que. Seguro. Ya sabemos que, que vamos a investigar algo. Busco alrededor más. Pista. Aquí. La puerta tiene esto. Vale. A ver si no nos da un susto. Mierda. Está oscuro aquí. Lo dice el juego. ¿eh? Yo no digo nada. Yo me llamo Inocencia. A ver. Cogemos una cinta VHS. ¡Fah! No tengo una esta desde hace o no la veo desde hace años. Pues yo tampoco, la verdad. Bueno, la he visto, pero no tengo ya vídeo. Entonces hay que buscar un vídeo aquí la tele. Míralo. Míralo. Vamos a ver el VHS. Live. A ver la tele. Parece una cinta normal de una carretera. ¡Qué guapo! ¿Eh? Ahí se ve un puente y unos coches. Dios, que parece una cinta de verdad, eh. ¡Ostras! ¡Que me está recordando a lo del aro! Que voz de ultratumba más desagradable, por Dios! ¿Y esto qué es? Parece como unos picos, una. es que sea, algo. Algo en punta. Y una persona desaparecida. Coño. Bueno. ¿Qué es? ¿Qué ha sido eso? Esta puerta del otro lado Creo que se oye una voz. Dios, el papel en la pared es horrible. ¿Qué demonios es esto? Estamos en la cinta. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿qué está pasando? víctima pero dónde voy a buscar a la víctima no corre ni nada ¿dónde busco a la víctima pues tendrá que ser he visto una puerta o que he visto ¿Es que estoy perdido para allá aquí está aquí está lee la nota es ella O está aquí Coge la cinta Madre mía Dios, que juego más! Va a decir No me sale la palabra Nuestra última Cinta ¿O vuestra última cinta? ¿Qué pasa? ¿Y las luces? No puedo ver nada y Yo tampoco, pero... Por favor ¿Qué está pasando? No creo que me haya un susto gordo Espero que no ¡Ajá! ¡Ah! aquí se follow creo que dice nos persigue pero no lo sé ¿Qué digo buenísimo buenísimo de 9 sobre 10 lo he pasado terroríficamente bien me ha encantado disfruto con estos juegos espero que vosotros también 9 sobre 10, próximamente otro jueguito, chao y hasta la próxima, si no nos persiguen.